Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, buenas tardes ya prácticamente. Eh, estamos en el debate, en la Mesa Redonda, que hemos. es una actividad dentro de, del Festival Urban Fest. Este año es, ha sido un festival eh, online, pero sí que me gustaría contaros eh, que es un festival en el que llevamos eh, siete ediciones. Lo celebramos en mayo todos los años y es de participación absoluta de juventud. Es decir, toda la programación y todas las actividades nacen de las ideas de los jóvenes y de las jóvenes. Entonces, eh, trabajamos muchos ámbitos, eh, tanto el ámbito artístico como el ámbito deportivo, como competiciones, batallas de gallos, batallas de baile, todo lo que a la juventud eh, por filosofía o, o, o por momento de vida, de moda, le parezca que, que tiene cavidad dentro del, de lo que es el gran, gran, gran abanico de, del arte urbano. ¿no? Entonces, bueno, esta mesa eh, nos parecía que, que teníamos que dar cavidad pues un poco, primero, la visibilidad de las personas que llevan años trabajando tanto en galerías, eh, trabajando arte, como personas y proyectos que, que trabajen con el, con el arte urbano. ¿no? Entonces, el objetivo de esta mesa es dialogar, nutrir esta, esta parte del, del arte urbano y, por supuesto, agradeceros eh, que hayáis participado en la mesa, daros la bienvenida y, y nada, que la disfrutemos y que, y que seguro que nos vamos a ir con, con un montón de aprendizajes y, y también interesante haber tejido entre diferentes recursos, diferentes personas y diferentes proyectos que realicen actividades en torno a, al arte urbano. Eh, dado a las circunstancias excepcionales pues estamos con esta plataforma hemos reinventado todo hasta el punto de reinventar una mesa de debate con la que ahora en la que ahora nos encontramos así que bueno pues eh, comenzamos un poquito de hora con mi compi que hará una presentación de las, de las personas que, que van a participar en la mesa. Eso es, eh, voy a presentaros, así que Íñigo Lorón, porfa, levanta así la manica, saluda Hola. si quieres. <risa> Hola, ¿qué tal? Os comento, Íñigo es perteneciente a la Asociación Bombo y Caja, con el apoyo de Intermediae Matadero. La asociación lleva desde 2017 realizando talleres y eventos relacionados con la cultura de hip hop en los distritos de Usera y Villaverde, vertebrando las comunidades del proyecto Barrios. Este es un proyecto artístico de carácter comunitario que se desarrolla de la mano de los jóvenes de estos distritos a través de la cultura hip hop. Nace con la intención de contar cómo son los barrios desde dentro de los barrios. Intermediae. Os voy a hacer un pequeño resumen, por si alguien no sabe lo que es. Es un espacio de matadero de Madrid dedicado a las prácticas artísticas socialmente comprometidas desde la perspectiva de la investigación y la innovación cultural. Tras su larga trayectoria, se ha convertido en un espacio cultural clave de la ciudad de Madrid y una referencia en el ámbito de la cultura contemporánea especializada en el desarrollo de proyectos de arte y comunidad si quieres agregar alguna cosa, Íñigo, eh, perdona. Eh, no, está muy bien. O sea, más allá de que, aparte del proyecto Barrios, desde la asociación también hemos llevado a cabo otro tipo de, de intervenciones. También solemos trabajar en la misma línea, pero hemos trabajado también, estamos a en Móstoles, en algunos otros lugares, en la Ribera de Navarra, hacemos un festival también de graffiti, que hace, pues eso, contando con la gente del pueblo y tal, pero bueno, básicamente es, es lo que has contado. Guay. Bueno, pues nada, bienvenido. Eh, voy a presentar a John, John Castro, saluda Hola. si quieres. Bueno, pues John es artista visual y gestor cultural. Su obra habla en torno al patio del recreo y su traducción en la, so en la sociedad actual a través de un imaginario propio, que se acerca al pop y al arte urbano. Como gestor cree firmemente en la experiencia expositiva y como espectador contempla la obra a través de un ambiente configurado por el propio artista. Si pues básicamente mesa, lo has resumido todo. Bien, pues bienvenido también a la mesa. Y por último, yes. os presento a Jordi. A ver, ordenador. Aquí. Os presento a Jordi Pallares, residente en Palma. Es educador visual, comisario e investigador sobre espacios públicos, es miembro del IAC, Instituto de Arte Contemporáneo. TAULA, Asociación de Educadores de Mallorca y cofundador de INDAVE, Asociación Española de Investigadores y Difusores del Graffiti y el Arte Urbano. Es también coeditor del proyecto curatorial en formato impreso VB Exposición Visible. Sus líneas de investigación actuales se centran en aquellas prácticas artísticas y o reivindicativas que se dan en la esfera pública, en sus eh, modos de representación y performatividad. Ha coordinado talleres y seminarios y ha moderado y participado en multitud de mesas redondas. Pues muchísimas gracias por así. Gracias a vosotros. Bueno, yo, yo quería añadir simplemente que bueno vengo en representación de, de INDAGUE, que es una asociación, como bien has dicho, eh, Vanessa, que surgió precisamente para, para poner en valor la, la investigación, por un lado académica, porque hace, bueno, creo ya más de, bueno, unos 20 años que, que en este país hay gente que se dedica a investigar las subculturas vinculadas al, al graffiti, al hip hop, que han publicado libros, que, que han escrito textos, artículos... Y que, bueno, esa, esa parte como más seria, ¿no? Para que la gente, muchos, muchos eh, que hoy en día eh, observan el arte urbano como algo más ocioso o algo más vinculado a la calle, mmm, ignoran, ¿no? Que hay gente que llevamos muchísimo tiempo en la práctica o en la gestión o en la investigación y que está bien también ponerlo en valor y, y juntarnos y, y que la gente sepa que eso existe, ¿no? Efectivamente. Para terminar un poco la presentación, nos habría gustado mucho tener también alguna presencia, algún, alguna ponente femenina y hemos invitado a varias personas, pero bueno, no ha podido ser. Así que bueno, disfrutaremos de esta experiencia, que es la primera además que realizamos desde centros. Y, así que disfrutaremos mogollón. Y muchísimas gracias por participar. A vosotras, por invitarnos a vosotras. Bueno, pues ahora sí que sí, nos vamos a meter de lleno en el dilema, ¿no? Y como hemos titulado esta mesa, eh, os vamos a lanzar el dilema y abrimos una primera ronda de, de opiniones, si os parece. Entonces, actualmente podemos ver que el arte urbano es algo que nace desde los ambientes eh, marginales, desobedientes y por la lucha de, de, de la reivindicación de, de derechos y de igualdades, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, si actualmente esto está cambiando un poco su paradigma? Y parece ser que el arte urbano está empezando a tener cavidad dentro de las galerías artísticas, haciendo subastas, ferias de arte, de hecho, pues eh, esto podríamos definirlo como un salto a las galerías. Entonces, nos encantaría saber qué opináis de, de este aspecto. Si queréis, pues eh, lo que hacemos es que tenemos unos cinco minutos para hacer esta exposición eh, y, y voy diciendo por nombre, si queréis, por ejemplo... Eh, ¿Quién quiere empezar? Íñigo, ¿empezamos contigo? Vale, como queráis, sí. Vale, gracias. Pues cuando quieras. Vale, pues eso, nada, lo primero, que muchísimas gracias por, por habernos invitado y por contar con nosotros para esta mesa. Y nada, espero aportar y aprender. Eh, a ver, yo es que aquí tengo un pequeño dilema, porque por un lado yo vengo como parte del proyecto Barrios, como educador de, de todo este proyecto que ha durado tres años, que ha sido muy potente, que trae un montón de cosas, y por otro lado yo llevo en el graffiti activamente como 15 años, entonces tengo ahí un poco de, de choque, ¿no? Entonces no sé muy bien qué perspectiva preferís que os des, si la perspectiva de educador de lo que he trabajado con los y las jóvenes de estos barrios, o mi opinión personal como escritor de graffiti de qué está pasando con, con todo esto, ¿no? Pero, pues, pues creo que estaría interesante que primero nos mostraras eh, tu opinión desde artista del graffiti, vale. porque luego seguramente que habrá tiempo para desarrollar el otro aspecto. Vale, vale, de acuerdo. Bueno, pues os cuento un poco. Eh, a ver, a mí lo que me pasa con esto es que para mí la definición que yo tengo de arte, o sea, para mí el arte tiene que ser verdad, tiene que transmitir cosas, ¿no? O sea, creo que muchas veces, de hecho, cuando ya se plasma, para mí pierde un poco lo que es la esencia, la esencia del arte, creo que lo potente del graffiti es que es un arte muy vivo, ¿no? O sea, que genera todo el rato emoción, cuando lo estás haciendo, cuando lo estás planeando, cuando lo llevas a la práctica, todo eso, para mí todo ese proceso es lo que yo entiendo más puramente como arte, ¿no? Todo lo que te genera, lo que luego plasmas y luego la representación, ya lo decían los surrealistas en su tiempo, no ya es como el arte muerto, pero todo lo que hay detrás, todo lo de verdad que te transmite, eso es lo potente, ¿no? Entonces, a mí me da un poco de, de miedo la deriva que se está tomando, que tampoco creo que sea tan nueva, porque creo que ya pasó a finales de los 70 en Nueva York con el graffiti que empezaron, en cuanto vieron que eso movía, empezaron a meterlos en galerías. No se inventaba en 2020. Pero creo que cada vez pasa más. Creo que cada vez que algo es potencialmente subversivo, algo puede cambiar, algo puede mover conciencias, se convierte en productos espectaculariza, por así decirlo. ¿no? Entonces... Me acuerdo hace unos años en un evento de graffiti en el Cantamañanas, en Pamplona, que es un evento que lleva muchos años, que pinta gente de, de varios países de toda Europa, y hubo unos chavales que les dieron para pintar dentro del museo unas piezas de graffiti y uno de ellos de Barcelona puso una frase que se me quedó muy grabada y creo que viene, viene a colación con esto, ¿no? que era, perseguidos en la jungla, observados en el zoo. Me parece que esto expresa súper bien lo que, está pasando con el, lo que pasa con el arte urbano, ¿no? O sea, cada vez, en una ciudad como Madrid, que también con el cambio de ayuntamiento se ha notado mucho, ¿no? que dijo el alcalde directamente que iba a subir mucho más las multas, que iba a perseguir mucho más el graffiti y este tipo de prácticas, y esto pasa, se criminaliza cada vez más a los y las artistas urbanos cuando hacen lo suyo propio sin pedir permisos, y por otro lado, cada vez se intenta vender más caro la parte vendible de esta práctica. Entonces, a mí me parece, sobre todo, un poco... No sé qué palabra utilizar, que no sea muy dura. Me parece como hipócrita, además de peligroso. Me parece vaciar, me parece, no sé, creo que tendríamos que tener muchísimo cuidado. Y esto sí que lo enlazo un poco con el trabajo que hacemos, que hemos hecho en los barrios nosotros y nosotras. O sea, yo creo que al final, para que tenga sentido... Que, por ejemplo, yo no estoy en contra de que haya, de que haya una derivación de lo que es el graffiti en un museo. Para mí si está en un museo, deja de, pierde la esencia del graffiti, pero no por ello deja de ser válido. No estoy en contra, pero creo que tienen que ser los y las protagonistas de eso, quien lo haga. ¿Me explico? Sí. O sea, por ejemplo, si nosotros vamos a Orcasitas a Usira, hacemos talleres con los chicos y chicas, no vamos a decirles, esto se hace así, o tenéis que decir esto en vuestras canciones, o tenéis que poner este nombre. Tenemos, vamos ahí a contarles algo que tiene una historia, que tiene una deriva, que ha existido, que lleva existiendo desde X, desde X día, y que estas son las herramientas. Utilizadlas y enseñadnos lo vuestro, contadnos lo vuestro. Porque al final, yo creo que el arte urbano, y el arte en general es un poco eso, que cada cual aprenda un idioma nuevo, sea la pintura, sea el rap el graffiti, el reggaetón, da igual para mí son idiomas, el arte son diferentes idiomas que hacen que nos entendamos más con, con más gente, ¿no? entonces que aprendamos cuantos más idiomas aprendamos, más podemos hablar con otra gente ¿no? no sé si me explico, o sea, yo al final voy a cualquier lado voy a Guatemala y veo una firma de alguien y sé que tengo mucho en común con esa persona que ha hecho esa firma, igual con más gente igual tengo más en común con esa persona que tiene una cultura muy diferente, que vive muy lejos que con alguien y que creo mi vecina por poner un ejemplo, ¿no? Pues creo que es algo muy fuerte, muy potente, muy, no sé, que tiene mucho valor y que eso es lo que hay que aprender a, a cuidar y a respetar sin convertirlo en un producto sin más, que creo que es el riesgo que se corre cuando se hace algo estrictamente para venderlo. No creo que no haya que venderlo, sino que creo que cuando se hace para venderlo, es cuando pierde su sentido. Vale, muchas gracias, Diego. Nada. John, ¿continuamos contigo? Vale. Pues desde mi punto de vista, o lo que ha dicho Íñigo es verdad, no es nada nuevo que se empiece a vender el arte urbano, lo que, ha... lo que hacen muchos grafiteros, que en realidad eh, en el fondo antes se quedaban con la... con la imagen o siempre ha sido un arte muy efímero, sobre todo pues, el hecho de hacer murales o de escribir mmm, grafitis y todo ello. Entonces, es bastante curioso cómo puede llamar el, la atención del público por algo mucho más mmm, visualmente ap aparente. O sea, en ahora mismo, mi, mi teoría, la que tengo yo ahora, en la que a la gente le está interesando muchísimo más comprar y, y acceder a este, a este tipo de arte, a través de las galerías o comprándoselo directamente a los artistas y todo ello, es porque todo el mundo está cansado de comprar palés con fotos, que es lo que se deriva ahora mismo el arte contemporáneo actual. Entonces, algo que es muchísimo más visual que tú, con lo que te puedes relacionar muchísimo más fácil. En el fondo, actualmente, en el mundo del arte, en el mundo que estamos en, con las galerías, te compras un palé con un libro gigante, para poder entenderlo, y el arte urbano te llega muchísimo más rápido, muchísimo más fácil, es mucho más digerible, por decirlo de algún modo. O sea, tú lo ves y, y, y lo entiendes, o puedes que incluso que no entiendas lo que quiere decir el mismo artista, pero puede ser ese hecho de estar en la calle, ese hecho de, de tú verlo y estar afectado por esa obra en, el momento, en, en un momento X de tu día, volviendo del trabajo, yendo al cole o algo por el estilo, eh, que te haga muchísimo más cercano a ello. Y entiendo que al generarse esa necesidad de producto, por decirlo de algún modo, que se, que se intente comercializar mucho más. Y luego, pues, teniendo en cuenta también a muchísimos artistas, eh, han derivado un poco, pues, a pues si hago una foto de este graffiti que he hecho, pues voy a hacerme un print y lo voy a vender en mi página web porque en el fondo tienes que vivir de algo y si quieres vivir del arte y de tu creación, tienes que buscarle también la forma de monetizarlo. Yo, una de las cosas que siempre he dicho es, eh, como gestor, de hecho, cuando empecé a, a meterme en el mundo de la gestión cultural, eh, todos los proyectos o mis compañeros de clase decían, el artista quiere visibilidad, y yo, no, no, no, y que le pagues las pinturas para hacer el mural y que le pagues, eh, ir a pintarlo, y ya de paso le pagas también el desplazamiento. O sea, son cosas que en realidad, lo que ha dicho Íñigo, es verdad que habría que cuidar el hecho de que se convierta en un producto banal, ¿sabes? Y en una, hay que evitar que se convierta en un cuadro de Ikea, pero también es verdad que tiene que tener su, su valor. Desde mi punto de vista, o sea, quieras que no, tiene, que, tiene muchísimo trabajo, tiene muchísimo, o sea, tanto discursivo como técnico y hay que darle su valor. Y a mí me parece bastante bien que el mundo de las galerías de arte o el mundo de las ferias le estén dando una cabida al arte urbano. Vale, muchas gracias, John. A vosotras. Bueno, pues nos queda Jordi. Hola, bueno, gracias a mis compañeros por sus aportaciones. Haber eh, estado notando cosas de, que, que han dicho que me parecen muy interesantes. Yo creo que esa dicotomía que habéis planteado en la charla, yo creo que conlleva muchísimas contradicciones que creo que vivimos todos en nuestra práctica diaria. ¿no? La, eh, yo creo que le, el espacio público ya es un lugar conflictivo por naturaleza, y, y lo digo para ponerlo en valor, ¿eh? no lo no digo como algo negativo, ¿no? Entonces, eh, claro, si estamos hablando de arte urbano, que hoy por hoy es un culto exacto, donde tiene cabida muchísimas, ¿no? Antes hablamos de lenguajes de formatos, eh, que, que contempla incluso lo que el graffiti y también otras muchísimas expresiones, ¿no? que surgen ya a finales de los 90 y en el 2000, ¿no? que hay, hay gente que dice que en el siglo XXI el arte urbano es el arte del siglo XXI, ¿no? quizá por, por el boom y, por lo, y sobre todo por cómo ha llegado y cómo ha aterrizado al mundo de, de la, del mercado del arte. ¿no? Eh, claro, luego tenemos el arte contemporáneo, si queréis llamarlo así, o el arte de las galerías, que es un arte que, bueno un arte, que es una, una manera como más reglada, ¿no? De, de, de... Sobre todo hay una palabra aquí que, que no habéis mencionado, que es la, la profesionalidad, ¿no? Que es un tema que creo que es importante, ¿no? Porque es importante, porque, bueno, si... Eh, no Hablabas, John, y tú también, Iñigo, o sea, si, si un artista que tiene el derecho a ganarse la vida y quiere ser remunerado y tiene que reivindicar creo que hay una cosa también muy importante, quizás las buenas prácticas. ¿no? O sea, cuando uno se dedica a algo y se quiere dedicar en manera profesional, obviamente, pues tiene que ser el primero ¿no? Que, que, que no caiga en ciertas trampas y, y pida ser remunerado, que no, que, no, que no acepte cualquier tipo de propuesta. Ya sé que todos hemos sobrevivido muchísimas veces, ¿no? y sobre todo cuando uno empieza haciendo cosas eh, sin, sin ser remuneradas, es distinto también colaborar con una asociación, ¿no? a, a, a que una institución, una galería, entre por ahí, ¿no? por en medio, y, y te pida un trabajo. Entonces, creo que ahí está el artista profesional que se, que se quiere ganar la vida con esto, pues claro, tiene que entrar eh, de un modo u otro en el, en el sistema del arte. ¿no? Tiene que lidiar con esto, porque al final si quiere ganarse la vida, nos guste o no, ¿no? el sistema capitalista lo tiene, lo tiene establecido de esta manera. Entonces, ahí pues, nos planteamos muchas muchas contradicciones eh, que vivimos ¿no? en, en la propia piel. ¿no? Para empezar, claro, el arte urbano que surge o que contempla sobre todo una práctica importante ilegal, ¿no? eh, donde uno eh, o una eh, de alguna manera pues, decide ¿no? decide intervenir eh, o decir o hacer, ¿no? hay una práctica eh, yo lo resumiría mucho en una acción, vosotros hablabais del proceso, ¿no? decíais ¿no? Es que al final lo que se ve, Íñigo, decías es el resultado de todo un proceso y me parece muy, muy, muy importante. ¿no? También existe ese, este proceso en, en el arte contemporáneo, por supuesto, hablabas de verdad y hablabas de vender, ¿no? que tienen la, mismo, la misma letra, ¿no? pero es verdad que eh, lo de vender y lo de la verdad también ocurre en el arte contemporáneo, no, no, no, no todos nos lo vamos a creer, hay mucha falacia, mucho fake, y no solo existe, y creo que existen en, en ambos mundos, hay, hay, una, hay una cierta resistencia, creo yo, que uh, en cierto modo ya va bien para crear y para, y para provocar debates, ¿no? el que se considere artista urbano uh, de entrar o de uh, poner cuestionar determinadas plataformas legales, oficiales, institucionales, ¿no? incluso a. a a compañeros o compañeras que han hecho como este salto y de golpe aterrizan en una galería, ¿no? A veces no son bien vistos incluso por los propios compañeros, ¿no? Como que, bueno, te has vendido, ¿no? Uh, ya estás en ese lugar como todos los demás, has perdido eh, frescor, eh, ya no te planteas según qué tipo de cosas, te vas a casar con determinadas marcas y eso significa ya una perversión total y absoluta, ¿no? Y bueno, eso es una, una contradicción. Tenemos muchísimos casos muy famosos, ¿no? ¿No? Eh, que que encierra también, creo, una cierta envidia, a veces, ¿no? porque hay gente que ha, ha pasado, ha cruzado esa frontera, hay gente que, que es muy, yo creo que es muy digno, hay muchas maneras de cruzarla, obviamente, ¿no? se puede cruzar, eh, y luego lo que uno exhibe, eh, bueno, ¿no? puedes, puedes exhibir tal cual lo que haces en la calle, que eso es un copiar y pegar, ¿no? o, o te puedes plantear otra dimensión de cuando tú trabajas en la galería, otro tipo de trabajo paralelo, ¿no? porque al final no todo lo que hace un artista urbano tiene que ser altruano, ¿no? Yo puedo hacer también un tipo de eh, eh, generar un material gráfico, una intervención que, no, que obviamente eh, es un discurso paralelo al que hago, porque soy la misma persona, pero no tengo por qué hacer automáticamente lo que en la calle tiene un sentido. ¿no? Eh, y luego en la galería obviamente muchas veces pierde ese sentido, porque eh, y por eso digo que hay muchísimas contradicciones, ¿no? Uh, no estoy totalmente de acuerdo en lo que decía John, que lo que hay en la calle es más digerible, es más fácil. No siempre es así desde mi punto de vista. Uh, creo que también hay que hacer un poco de autocrítica ahí, ¿no? Uh, a veces caemos, no en lo fácil, en lo amable. En lo, vamos a ponerlo en bandeja, vamos a hablar de, de no sé, Uh, yo creo que el arte urbano está en un punto ahora de sobresaturación en el espacio público que, que creo que muchísimos artistas y, y los que generamos también proyectos tenemos que hacernos muchas preguntas también porque a veces eh, estamos casi contaminando, diría yo, la ciudad sin y olvidándonos un poco de la ciudad y de la ciudadanía. ¿no? Y creo que también hay que tener un punto de autocrítica y no, y no pintar tanto de espaldas a, a lo que estoy diciendo ¿no? porque a veces también se utiliza la ciudad como un portfolio. Y no sé hasta qué punto, eh, bueno, es lícito o no es lícito, ¿no? Me diréis, bueno, claro, la ciudad, hago lo que quiero. Bueno, sí y no, ¿no? Porque estamos compartiendo un espacio y entonces yo creo que a ver, tiene que haber una, una dosis de corresponsabilidad ahí, ¿no? También. Y bueno, son muchas contradicciones, muchas cosas que hay, ¿no? También es verdad que, lo que os decía, ¿no? Esa resistencia también desde el mundo del arte contemporáneo, ¿no? Que se tiende a ser elitista y se mira un poco desde arriba esa baja cultura, esa considerada baja cultura, cuando realmente luego se apropian de muchas estrategias que, que vienen de allí y, y de manera muy, muy exagerada. ¿no? Pero también el, el artista urbano no a veces eh, ya surge o se siente a veces inferior, no reivindica lo que tiene que reivindicar o, o lo que os digo, no a veces la crítica es una crítica fácil porque no está ahí, cuando en el fondo también a veces desea estar ahí y luego ahí cuando está ahí igual no no sabe estar en el sentido de que no es consciente, al final es un grado de conciencia, ¿no? Que estás en un sitio que hay una serie de, de, de maneras, ¿no? De actuar, de normas, que, que, que luego queremos sobrevivir ahí, ganarnos nuestro dinero y poder desarrollar nuestras, nuestros proyectos para, para, bueno, para tener allí un peso, ¿no? Una... Entonces ya os digo, ¿no? Yo creo que hay muchísimas contradicciones que siguen siendo dos mundos... Uh... Eh, muy a, a pesar de muchos, no, a mí me da muchísima rabia porque organizas algo en un espacio o sea, con gente que proviene del arte urbano y ya buscan siempre un lugar donde sea muy propio del arte urbano, ya ya descartan cualquier otro espacio que tenga que, que esté más que más vinculado quizá al arte contemporáneo, ¿no? entonces claro, automáticamente ya estás como cayendo una serie de prejuicios en una, cier en una cierta endogamia eh, y tú mismo ya no quieres como abrirte, ¿no? Eh, organizas eventos, eh, ¿quién te viene? no? Depende de lo que organizes, viene un tipo de gente u otra, pero rara vez, ¿no? a pesar de que hay ferias y galerías que llevan años, algunas, eh, trabajando con artistas urbanos, son dos mundos que siguen estando un poco ahí en cierta eh, conflictividad, ¿no? Lo voy a cerrar aquí ¿no? para no extenderme demasiado. Muchas gracias. De nada. No sé si alguien tiene, quiere responder a algo. he apuntado varias cosas que me molaría. Venga, no me pues intentas. venga Sí, me parece, venga. sí o sea, me parece muy interesante todo lo que has dicho, Jordi. Algunas cosas creo que estamos más de acuerdo, otras un poquito menos. Y a ver, he tomado ahí varias notas, o sea, por un lado, respecto a lo que has comentado de lo que comentaba yo antes, eh, yo con lo que he dicho no quería tan, ni deslegitimar otro tipo de artes como el arte contemporáneo, o sea, creo que también, o sea, para mí mi definición de arte que he dado no es la del arte urbano, sino es la del arte, o sea, para mí el arte tiene que ser verdad y es, es no sé cómo explicarlo con la palabra, es como es como esa pulsión esa pulsión que hace que, pero para mí el arte no es lo que creas después, sino esa pulsión que hace que lo crees, pero bueno, eso es nada pero a la mía personal. pero bueno. Y luego por otro lado, que diciendo lo de vender y tal, a mí no me parece mal, ni creo que, que nadie de las que estemos aquí, por lo que por lo que he escuchado, nos parezca mal que un artista, sea urbano, sea del tipo que sea, valore su arte, deje de desprecarizarse y, e intente sí. vivir de lo que le gusta hacer. O sea, ojalá, pudiese, pudiese hacer esto, ¿no? Entonces, hay varias cosas. Por un lado, creo que no solamente hay que conseguir esa aceptación y ese entendimiento global, sino también ese respeto, porque me parece que hasta llegar al punto de todo lo que planteabas, Jordi, deberíamos primero por eh, normalizar el hecho de que hay un montón de gente que entiende esto como arte. O sea, puedo poner un, es que la semana pasada me encontré un amigo que es que él es artista también, que él viene del graffiti y estaba haciendo una pues estaba haciéndose una pieza en un eh, afuera de un de un museo en Navarra. Y le vinieron dos policías municipales por detrás y le dijeron, ¿ahora qué hacemos, chavalín? Literalmente esta es la frase, ¿no? Entonces, él que trabaja de esto dijo, disculpe, ¿qué, qué hacemos ahora? entonces Como vamos a ver, si queremos convertir esto en algo serio, darle una importancia, darle un valor, tenemos que empezar a, a respetarlo y a... No, no, es que no sé cuál sería el paso primero para que esto se respete y se entienda como lo que es, si, si profesionalizarlo, para mí no solamente es no autoprecarizarse, sino nombrarlo como arte y e intentar que la sociedad le dé ese lugar. También es muy complicado por lo que decías tú, el espacio público. Es que eso es un debate brutal porque el espacio público es de todo el mundo o no es de nadie porque es de todo el mundo. Eso es un melón que no sé yo no sé cómo podemos abordar. ¿no? Entonces, bueno, voy como parte por parte. Por un lado, eh, lo que decíamos con la gente que se pasa a, la, a las galerías, que comentabas tú que igual ves alguna envidia, alguna cosa, si me extiendo mucho me decís, eh, por favor... Pero eso, como veis, alguna envidia, alguna cosa. A ver, yo lo que veo que pasa en ese mundo, más desde mi perspectiva como, como parte del graffiti, ¿no? Es, yo no he visto tanto que haya problemas con que gente del graffiti acabe, a, acabe o, o derive a hacer, a hacer cosas con museos o en galerías de arte o tal. Lo que, donde yo veo, la, donde yo veo que, que se produce ese choque es cuando intentas vender como graffiti o como arte urbano lo que estás haciendo en ese museo, ¿vale? Porque el graffiti en sí es una cosa muy concreta, con una idiosincrasia propia, con unos códigos, con una serie de cosas que son suyas y que son importantes y son necesarias para que, según yo, se entienda como tal, que luego cada persona que pinta graffiti te va a dar su definición. Esto también es súper curioso. Yo nunca he escuchado dos definiciones de graffiti iguales y hay miles de personas que pintan, ¿eh? entonces eso es, es peculiar, ¿no? Pero... Claro, o sea, yo, por ejemplo, he hecho graffiti de lo que yo entiendo por graffiti y también he pintado trabajos y también he hecho trabajado, o sea, he estado en exposiciones o en, o en exhibiciones de graffiti y entiendo que son cosas diferentes, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me pintan encima de un trabajo que yo he hecho y a mí personalmente no me va a afectar porque no es un trabajo, no, no es mi creación mía. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, creo que... No sé, es que no sé cómo, no sé cómo explicar esto bien. Sin, de, sin enrollarme demasiado. O sea, creo que, que hay que saber diferenciar. O sea, creo que un artista urbano y, o alguien que pinta con aerosol o como lo, lo queramos llamar, puede y tiene que tener espacio en galerías de arte si quiere y puede profesionalizarse si quiere y puede hacerlo, pero creo que eso no mantiene la esencia de lo que es para mí el grafiti o el arte urbano. ¿Vale? Sin deslegitimar una cosa ni otra. Eso por un lado. Luego, eh, lo que, otra cosilla que he apuntado... <risa> Así, ah, respecto a lo que decía John, yo también estoy de acuerdo con Jordi. No creo que, que el graffiti sea, sea más fácil de digerir o sea más amable. Lo que creo que es es más común. ¿Sabes? Creo que estamos más acostumbrados y acostumbrados a saberlo porque cualquier persona que viva en una ciudad lo ve constantemente. Entonces, es fácil entenderlo en el sentido de saber lo que es cuando luego lo ves en una galería porque lo estamos viendo constantemente andando por la calle. ¿no? Pero no creo que eso sea más fácil de entender, de hecho creo que es bastante difícil de entender y eso enlaza con lo que decíamos ahora de por qué se persigue, por qué se cuestiona tanto por qué hay tanta fricción cuando con otros tipos de arte no lo hay y lo último ya ya termino es eh, lo que decía también creo que Jordi, si lo he entendido bien, sobre la reivindicación que muchas veces el graffiti en sí se entiende como algo que no reivindica nada, sino que simplemente es, haces algo sin consultar al resto y pasas un poco por encima según has dicho tú, si te he entendido bien del resto de la ciudadanía, y es que para mí eso en sí ya es una reivindicación, porque creo que tanto el graffiti como el resto de las... Te explico por qué, luego si quieres lo debatimos. Eh, tanto el graffiti como el resto de las ramas que se adhirieron al hip-hop, aunque luego hay graffiti sin hip-hop y todo esto, que es otro debate más, eh, surgen como medio de expresión de, de colectivos que no suelen tener mucho micrófono para, para hablar, no suelen tener mucho altavoz. Entonces... Es su forma, es la forma de muchísima gente de decir, yo existo, puedo generar, puedo crear, puedo valer, valgo muchísimo. De hecho, lo que hacemos nosotros en nuestros talleres es eso, es decir, chicos, chicas, valéis, tenéis un talento, tenéis, una, tenéis un montón de capacidades y igual nos han dicho hasta ahora que existís y que valéis muchísimo y que podéis decir un montón de cosas porque las sentís igual que yo. O igual, lo diferente, da igual, pero que son igual de válidas que las mías. Entonces, el graffiti, para mí es, es que es eso, es no te tengo que pedir permiso para decir hola, te estoy diciendo hola, y además es un lenguaje para la propia gente que quiere utilizar eso mismo. O sea, yo cuando me hago una firma no sé dónde, yo, quien sea, te haces una firma, yo voy a no sé dónde y veo una firma de alguien que conozco y es un lenguaje común, me está saludando, estamos, hay una, no sé cómo decir, fluye una información, o sea, para mí lo que está haciendo no es ensuciar una ciudad, es dotarle de todavía más comunicación. Tú hablas con el medio y el medio se queda ahí lo que tú has aportado y alguien que pasa lo ve y lo recibe y <ríe> le da muchísima más vida a una ciudad. Pues a mí lo que me fascina del graffiti, o sea, puedo entender que una persona mayor vea una puerta con 250 firmas y vea su ciudad, lo puedo entender. Yo la veo y veo 250 aventuras, 250 personas que han pasado por ahí, que les ha pasado algo, que mira qué rotulador usan, ¿por qué? Porque tiene esta tipografía? ¿Si es más agresiva? ¿Si es menos? Me está contando cosas y me está saludando 250 personas que alguna conozco y alguna otra no. A mí eso me parece brutal, me parece precioso. A mí eso es lo que me enganchó del graffiti, de hecho. El, el que es, me parece que es vida. Está, y lo que decía John, el ser tan, en, en, ser tan efímero, y ya termino con esto para no enrollarme mucho, ser tan, eh, tan efímero para mí es una de sus mayores potencialidades. Porque está vivo. Es pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa No para. Y para mí eso es, eso es arte. ya está. ¿Alguien pues, quiere contestar? Pues yo querría comentar... Eh, porque el, el uso del lenguaje es muy importante y es verdad, y escuchándolo, o sea, lo que querría decir con más digerible o más fácil, eh, querría decir que es muchísimo más fácil tener identificarse con él. O sea, identificarse con lo que tú ves en tu barrio cuando estás, bueno, como he dicho, cuando estás yendo a, volviendo de trabajo, cuando estás yendo a clase y todo eso. O sea, creo que, no digo que sea más fácil como significado o proceso discursivo de la persona que lo haya hecho, porque cuando tú tienes la necesidad de crear es porque tienes, le has estado dando vueltas a un tema, porque has decidido mm, o hacer esta firma o incluir este, estos personajes o este retrato o este algo en lo que estoy plasmando en la pared, por, porque ha habido, hay un proceso discursivo que te habrás informado o no, que has escuchado, que has sentido, que has hecho una mezcla de, de conceptos que has tenido de plasmar, pero lo que, a lo que me quería referir era más bien a un concepto de identidad, o sea, de tú te puedes identificar muchísimo más fácil con él que con algo que te puedes encontrar en una actividad de arte que, enlazando con lo que ha dicho Jordi antes, es algo más elitista, o sea, que es algo que yo porque no... Yo como ciudadano fácilmente no voy a una galería de arte porque me siento incluso más in, intruso, más extraño. A él porque tampoco es que las galerías ayuden a que la gente inviten a oye ven a vernos y ven a, a ver lo que hay. Es una de las grandes críticas que yo siempre he tenido y siempre he pensado tú vas a una galería de arte y parece que estás apestado. O sea, es como por favor un poquito de... De hola, buenas tardes, ¿qué quieres ver? ¿O te, quieres que te cuente qué está haciendo ese artista? Entonces, eh, es, muchísimo, o sea, es muchísimo más accesible al resto de, de la población, al ¿no? resto de las personas que vivimos en una ciudad, verlo en ese lienzo que es la ciudad. Que me hizo muchísima gracia el, lo de la ciudad como portfolio, me pareció muy bonita la frase, la verdad. <risa> aunque tienes razón en ese sentido de es de todos no es de todos y esto creo que ya sería un tema para otra mesa redonda <risa> la así repetimos pero me, me encantó o sea la frase me la ha apuntado me encantó espero poder utilizarla en algún momento y perdona que te la robo pero es que me pareció preciosa y ya genial pues, pues eh, no sé si queréis contestar o os lanzamos alguna cuestión, alguna yo pregunta. quería comentar una cosa, Vanessa. Sí. Eh, bueno, estoy de acuerdo en muchas cosas eh, en las que decís. Eh, a ver, yo creo que también uh, el, el arte urbano ha, ha vivido un, unos cambios muy significativos, ¿no? Entonces, no podemos generalizar tanto ni, ni en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, eh, decías John, bueno, eh, has, has, has matizado lo que tú has comentado, me parece muy bien, porque quizá era necesario, ¿no? igual tenemos hemos, te hemos has tomado la palabra como muy, muy literalmente y se agradece. Pero es verdad que esa identificación de la que tú hablas ocurre hace relativamente poco, no nos engañemos, o sea, porque también sí. eh, el, el, el arte urbano ha mediatizado muchísimo el graffiti y lo ha... Eh, Sí, tú has comentado, comentabas, hablabas de normalizar, ¿no? Tú antes Iñigo, O sea, muchis, muchísima gente ahora lo ve como algo, no lo ve como algo hostil, pero no nos engañemos, que hace mucho, mucho tiempo atrás, ¿eh? o sea, eso empieza esa, esa, esa parte, digamos, de. El cambio de ver al, al, al escritor de graffiti como un vándalo, a verlo casi como un héroe, como alguien del barrio que está compartiendo cosas y tal contigo, que charla contigo mientras está pintando, eso es, es hace relativamente poco que ocurre. Entonces, uh, bueno, es, es en los 2000, para que me entendáis, ¿no? Entonces, uh, pero antes, cuando alguien veía en general, ¿no? Una pieza de graffiti, pues uh, lo veía como algo agresivo, ¿no? O algo que no. Gente que ajena al graffiti, por supuesto. Y ahora, bueno, ahí ahora. Eh, yo lo veo, ¿no? Porque he trabajado también en, en temas de barrios, asociaciones, y, y la gente, aunque no entienda a veces muy bien, pero bueno, hay una cierta. no eh, Sí, un comportamiento más asertivo, ¿no? Para, para con ese tipo de prácticas. ¿no? Y luego, eh, respecto a lo que decías también. Eh, bueno, luego otra cosa. Así voy como rematando cosillas. Y respecto a las galerías, John, bueno, también hay un poco de eh porque no todas las galerías son iguales. O sea, hay muchas galerías jóvenes, de gente encantadora, maja, que, que no todo... O sea, esa idea de galería, de gente ahí como de saltibés que ni te saluda y te dice buenos días, o que te... O que te con una, eso creo que también ha pasado un poquitín. Seguramente las hay todavía, pero hay muchísima gente joven que gestiona espacios de galerías que con otras dinámicas y afortunadamente no y que incluso gestionan proyectos en espacios públicos el modelo de galería también ha cambiado ¿eh? afortunadamente ¿no? y luego respecto del graffiti Íñigo, bueno lo que has dicho uh, y no te lo digo irónicamente ¿eh? es verdad que ha sonado muy bonito pero uh, respecto a la, a la práctica del graffiti y te entiendo y te creo, ¿eh? te creo porque ha sonado muy de verdad, te lo digo en serio pero también hay que reconocer que el, que, que bueno, que el graffiti, eh, tú hablas del lenguaje, de ver que alguien ha pasado por allí, pero es un lenguaje hecho puro y duramente para la gente que pinta graffiti. Entonces, el eh, lenguaje es una práctica que ignora la, el resto de la ciudadanía. Sí. ¿vale? O sea, yo pinto aquí porque me paso bien y porque me gusta. O sea, eh, y, y es así, ¿no? y, y está muy bien. ¿eh? O sea, pero pero que, que hay que también tener en cuenta que pintan o pintáis o habéis pintado muy despacio, de uh, perdón, muy de, de espaldas, ¿no? o sea, que lo que opina el vecino tal o lo que, el impacto que pueda tener eso en un determinado lugar. Y es verdad que luego también muchísimas prácticas uh, artísticas que surgen en el espacio público uh, o no tan artísticas, a veces surgen. Vamos a hablar ahí de la conciencia de ello. ¿eh? No todo el mundo tiene esa conciencia de que está haciendo algo para eh, eh, tener ese micro de decir aquí estoy yo en el también, sentido sí, sí, sí. más de... No, no. Una cosa es tener aquí estoy yo, eh, yo persona. Otra cosa es tener un sentido más de comunidad y colectivo y que le en valor una serie de cosas más reivindicativas, ¿no? <coughs> sí. son en los orígenes de la city, cuidado, ¿eh? O sea, luego hay una cierta conciencia, pero no todo el mundo tenía esa conciencia, ¿no? Porque hay chavalines muy jóvenes también, ¿no? Pero lo que pasa es que, es, claro, son como los skaters, ¿no? Claro que, transgreden, claro que invaden, claro que están cuestionando muchísimas cosas, pero no todo el mundo tiene ese grado de conciencia para con lo que está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, sí, está ahí y, y siempre tiene que... Y esas cosas, claro, uh, tienen que estar ahí también porque son las que uh, hacen un poco un pulso a la ciudad, a las instituciones, y, y, y creo que está bien que, que existan, por supuesto, uh, pero tiene que haber también un poco... Yo por eso hablaba antes de ese grado de corresponsabilidad, ¿no? O sea, tú tienes que tener, creo, ¿no? el Bueno, si tú te autodesignas la posibilidad de hacer lo que tú quieres, bueno, eh, porque entonces, ¿no? Si cada uno hace lo que le da gana en cualquier sitio, eh, bueno, podemos también... Eh, y, y no voy a abrir otro melón, como tú dices, eh, uh -huh. pero sí que hoy en día uh, hay que tener hay que tener una, una visión quizá como, quizá como más cenital ¿no? de, la, de la ciudad. No simplemente ver lo que está tú en tu calle o tal, sino también ver que para la ciudad es un ente que va... Uh, ¿no? que la estamos transformando eh, entre los ciudadanos, la ciudadanía, que hay muchísimas cosas ahí para trabajar, para, para empatizar... No sé, no son muchísimas cosas. ¿no? Y a veces uh, eh, como que está ese punto egocéntrico no arte urbano, ¿eh? el artista en general no sí, sí, hay mucho entiende no y, y bueno ese equilibrio a veces es difícil no está, está muy bien el visceral pero cuidado también no porque entonces bueno nos olvidamos de de, de los demás no perdón pues eh, os voy a lanzar otra pregunta os vamos a lanzar otra pregunta si os parece <risa> vale eh, que sería un poco, bueno, en el hilo que habéis estado debatiendo, que de verdad me encanta y ojalá esto no acabara nunca. Eh, por un lado, eh, sí que vemos, bueno, por, habéis mencionado que, que el graffiti puede estar a lo mejor muy de moda, porque en cierto modo, a comparación de las galerías, parece que sí que democratiza un poco más el, el acercamiento de la gente al arte. Quiero decir que puede estar a lo mejor esa parte un poco más cercana a lo que son los ciudadanos y ciudadanas. Por otro lado, también eh, había aportaciones que decían que el tema de había que buscar también la armonía de las ciudades y el grafiti. O sea, que tenemos que ver cuál es el punto de equilibrio, ¿no? Y aquí eh, me gustaría lanzaros una pregunta que ha estado muy en debate y ahora mismo en la ciudad de Madrid es como el gran debate es que si el graffiti en las ciudades geocentrifica, no sé si conocéis este, este concepto, Centrifica. eso por un lado, como primera pregunta, y luego otra pregunta, que es si el artista urbano profesionalizado o la artista urbana profesionalizada, corre el peligro de mmm, abandonar toda la calle y toda esa esencia de su, de su nacimiento, ¿no? Esas dos eh, preguntas os lanzo. Vale. Y quien quiera, pues que responda. <risa> ¿Cómo que pues raíz? no sé, creo que me voy a lanzar a la piscina. A ver qué tal. Venga, John. Eh, respecto a la primera pregunta de la gentrificación, eh, es que no sabría muy bien cómo decirlo, porque es verdad que el graffiti como tal, que es básicamente los writers como tal, o sea, o los escritores, sí que es verdad que pues, suelen ser... Eh, suelen venir históricamente de barrios más marginales y todo este rollo. Pero es verdad que en el momento en el que se empieza a hacer en zonas un poco menos, menos comunes al graffiti, o, o digamos más en los centros de las ciudades, con murales, y haciéndolo de una forma muchísimo más... Iba a, ¿Cómo decirlo? Más... Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, aparente o bonito para el, para el público. Sí que ahí es cuando empieza... No, no sé si decir si, si es invadir la, las, las mm, zonas de la ciudad eh, con, el, con el arte y, hacer, y hace que se genere, gener, oh, se genere la gentrificación. Y creo que me he perdido en, <ríe> en lo que quería decir, la verdad. Pero bueno, ya luego retomo. Pero, y voy a seguir con la siguiente pregunta. Eh, creo que un artista va evolucionando. O sea, así como evolucionas técnicamente, pues vas evolucionando también pues, en tu proceso discursivo, en, tu, en, en lo que piensas, en lo que haces, en cómo lo haces, en tu técnica, en los colores que usas. Y, y esa evolución va a depender de su entorno. Entonces, si tú te has profesionalizado, pues eh, tendrás una tendencia totalmente diferente al resto de, de personas o de artistas que, estén, que no lo estén haciendo. O sea, ya, sea, ya, ya sea por los medios económicos, o por algo vas a tener una evolución totalmente diferente al, de, al del resto. No sé si en ese caso diríamos que deja de ser urbano lo que hace o no. Sí, sí, sí de, si pierde esa identidad o señal urbana y ya no estoy diciendo sí porque entra a la galería, sino pues porque hagas un mural que quede más, técnicamente mejor o porque... Eh, lo hagas sobre algo un poco más menos reivindicativo, porque en realidad eh, lo que decíais antes también es verdad, o sea, la gracia de el, la cultura urbana como tal es poder sacar los problemas sociales que hay, que la gente los vea y que estén plasmados y que tú me escuches, ya sea por la música o que tú lo estés viendo en las paredes del barrio y está pasando esto y esto tiene que visibilizarse y tiene que salir. Entonces, no sé si, si pierde ese contexto más reivindicativo a la hora de tu profesionalizarte o, o puede que incluso gane si, lo, si tú lo tienes claro, si sigues teniendo esa línea y no lo haces más, no sé si decir, yendo, más Able. visual, así, más aparente y visual para la gente. No sé si me he explicado y creo que lo dejo ahí a ver qué comentáis y retomo yo mis pensamientos y me organizo ¿Quién quiere continuar? ¿Voy yo, Jordi? Tú mismo, tú mismo, sí. Vale. Guay. Eh, vale, a ver, por un lado, la de graffiti gentrifica. Eh, según mi punto de vista, yo diría que no, pero por lo que yo entiendo por graffiti. El muralismo, el arte urbano, gentrifica puede hacerlo, ¿no? Me explico. Eh, por ejemplo, en el caso concreto de Barrios, ¿no? que es el programa por el que también yo he sido invitado como parte de, a esto, eh, ahí hicimos, dimos, dotamos a los chicos y chicas que vinieron a los talleres de una serie de herramientas de, de explicar cómo, de parte técnica muy básica, cómo se hace una pieza, qué es el graffiti, de dónde viene, quién, para qué, no sé qué, y que al final los propios chicos y chicas de Orcasitas se hagan un mural, que luego está en el centro cultural de, del barrio, Poniendo lo que les apetezca, poniendo el nombre de su barrio, en este caso, Orcasur o lo que sea, para mí eso no gentrifica en absoluto y es arte urbano. Pero es, son los y las protagonistas quienes lo están haciendo, contando lo suyo, expresándolo de su manera y eso queda ahí. Entonces, para mí eso no gentrifica. Creo que gentrifica cuando tú coges a un artista de renombre y le pagas un montón de dinero que, se, que no se invierte en otras cosas en X zonas para subir el precio de los alquileres de esas zonas, haciendo que sea más amable para la gente que no entiende lo que, está, lo que es el arte urbano ni lo que es ese barrio, pues a mí eso sí me parece peligroso. Esto teniendo en cuenta todo lo que decíamos antes, no me parece mal ni que ese artista urbano cobre muchísimo por su trabajo, ni que haya ese tipo de obras, ni que el muralismo en absoluto lo que me parece peligroso es entrar en una zona desde arriba, soltar la bomba pa, y convertirlo en otra cosa. A mí eso sí me parece que, que, no, que, es, que es con lo que hay que tener cuidado. ¿no? Y por eso hago como esa también diferencia, porque para mí el graffiti en sí mantiene esa esencia que igual el arte urbano o el muralismo, no sé cómo llamarlo, porque también arte urbano me parece un concepto un poco ambiguo. Porque yo puedo hacer un mural en mi pueblo que tiene 3.000 habitantes, que no es urbano, es un pueblo, pero también es arte urbano, ¿no? Entonces, bueno, es otro, otro melón más para abrir, que no quiero hacerlo. Voy a la segunda pregunta. ¿El artista corre peligro de abandonar la calle? Según, o sea, yo creo que esto igual suena un poco a risa, pero yo creo que al final una de las cosas que pasan es que nos hacemos mayores, todo el mundo, ¿no? Entonces, no, pero para yo es que lo estoy viendo constantemente en mí y mi alrededor... No tienes la misma ansia por taquear por todas partes y por poner tu nombre, por hacerte tal. Igual con 15 que con 20 que con 35 años. Y eso es así. Entonces, yo creo que esto influye. También creo que influye conforme nos vamos haciendo mayores, tenemos más responsabilidades y más, y más facturas que pagar y tenemos que comer y tenemos que un montón de cosas. Entonces dices, ostras, si yo llevo un montón de años desarrollando esto, me gusta hacerlo, creo que lo hago bien, ¿por qué no voy a intentar que eso me, me ayude a.? a a vivir de, de esto, ¿no? en lugar de estar en su trabajo que igual no me apetece entonces, ¿corre peligro de abandonar la calle? pues sí, ¿no? O sea, yo conozco muchísima gente que pinta graffiti y esto creo que lo, lo he comentado antes un poco por encima, eh, creo que hay mucha gente que sabe diferenciar una parte de la otra o sea, hay gente que sigue pintando graffiti real, se hace sus piezas con su gente cuando quiere un poco a su manera y luego aparte tiene sus cuadros, hace sus láminas, sus prints, como decía John antes, sus, lo que sea. Mucha gente también... Hay luego mucha, mucha conexión entre el mundo del graffiti y del tatuaje. O sea, hay mucha gente de graffiti que acaba por ahí. pues También es otra forma de profesionalizarlo, de, o sea, de dibujar y de ilustración también, ¿no? Como que hay, mucha, hay muchas vías. Entonces... ¿Corre peligro de abandonar la calle? Sí, no. Yo creo que depende de las ganas que tenga cada cual. Y también creo que conforme vamos haciéndonos más mayores, pues cada vez te la juegas menos porque lo que quieres es estar más tranquilo, más tranquilo. Creo yo. ¿Quieres continuar, Jordi? Sí. Eh, bueno, yo estoy muy de acuerdo con Íñigo. Uh, yo no creo que el graffiti en sí gentrifique. O, en todo caso se ha visto envuelto a veces, ¿no?, en un proceso, ¿no? hay casos como muy claros, ¿no? eh, en el que eh, se le ha, digamos, uh, ha habido una perversión del espacio público, ¿no?, ha habido una, una dejadez de determinadas zonas de por parte de instituciones para especular, ¿no?, para, para el tema inmobiliario, entonces, eh, uh, determinados uh, accesos urbanos que tienen, sobre todo, un un nombre una sabemos ¿no? que hay uno, el, el arte urbano hoy en día tiene mucho mucho arte urbano tiene un lugar muy mainstream no entonces eh, eso ha, ha hecho que muchísima gente pues eh, esa zona que antes no eh, no la quería nadie pero tampoco había un interés muy claro no por parte de la institución para que aquello tuviera una serie de servicios nosotros claro el ejemplo de la gentrificación pues a partir de aquí bueno pues empieza tal a, a, a haber una cierta demanda, ¿no? Entonces, la gente que ha intervenido allí se ha visto de golpe, bueno, en, en ese que está contribuyendo, ¿no? Y se, ha visto, y se ha visto en su propia contradicción, ¿no? Algunos muy puristas han, han destruido aquello, ¿no? El famoso caso de Blue en Berlín y, y otros, pues, no, porque claro, tampoco tú puedes controlar ni todas tus piezas ni tienes ese, ese ámbito de gestión tan fuerte, ¿no? pero que, que, que está ahí, ¿no? está en medio porque, y vive también ese proceso. ¿no? Pero no creo que el grafiti de por sí contribuya uh, con intención, ni muchísimo menos. ¿no? Uh, luego también um, estoy muy de acuerdo con Íñigo con el tema del muralismo. ¿no? Vivimos un momento de... Bueno, creo que es podríamos decir de una dictadura del mural del muralismo uh -huh. eh, que está sí eh, eclipsando muchísimas otras prácticas y la gente y muchísima gente cree que el arte urbano es muralismo y punto no hay nada más no ya no digo grafite, ¿eh? de los uh -huh. mil brazos que tiene el, el arte urbano no cosas sutiles bueno intervenciones increíbles eh, que probablemente no son tan estéticas ni amables ni pero claro, el muralismo está allí, ¿no? la, la, el, la festivalitis, ¿no? que también está por ahí. También, ¿no? Y eso sí que creo que está, ha contribuido a gentrificar. Eso sí, no todo, ¿eh? pero muchos festivales de alto urbano que mm, durante mucho tiempo han salido como champiñones, eh, y os diría más, incluso en ámbitos rurales, eh, ha habido una cierta perversión, porque a veces algunos de ellos han surgido con muy buena intención, pero ha acabado siendo aquello Uh, bueno, han fagocitado la identidad del pueblo de manera brutal. Y yo creo que aquí hay que hacer un parón, ¿no? Yo creo, creo que hay que ir hacia la sostenibilidad del arte urbano. O sea, creo que tenemos que uh, todos, ¿eh? no, no vamos a, a producir, a añadir, a, a venga, ¿no? A llenarlo todo sin más. Es lo que decía un poco antes, ¿no? O sea, vamos a, a tener un punto de conciencia, ¿no? Porque es que si no... ¿no? tú hablabas del artista paracaidista, ¿no? Bueno, vamos, yo, vengo allí, dejo mi historia en el largo, tengo cero contacto, ¿por qué? Porque soy ya uno que me lo puede permitir y encima tengo una uh, institución que me protege, que me acoge, y, y o uh, una empresa privada que también lo, bueno, lo gestiona y hace que aquello sea posible, ¿no? Entonces, cuidado. Respecto al artista urbano corre peligro, yo no diría peligro, ¿no? La palabra no sería peligro. Uh, yo creo que cada artista tiene que tener sus propios procesos, los hay que sí que mantienen, necesitan, les interesa todavía porque la parte de la práctica artística en la, en la calle eh, tiene ese lugar donde experimentan, retroalimenta mucho su práctica artística indoor y, y necesitan hacerlo a veces por, por temas más viscerales o por lo que fuera. Y hay gente que, bueno, por un camino natural, orgánico, como decía Íñigo, que, bueno, pues no necesita ese vínculo. Porque también necesita centrarse, porque está su vida, ¿no? Su pulso vital es otro y hay que respetarlo también, ¿no? No creo que sea criticable, o sea, cada uno tiene que ver, ¿no? Un poco. No tiene que... Eh, que a veces existe también esa crítica eh, barra envidia, ¿eh? o sea, tú estás allí, ya, ya has dejado, ya ya no nos de los nuestros... Digo, un momento, por favor, ¿no? Vamos a ser un poquitín adultos, ¿no? Porque vamos a seguir taqueando ahí allí como adolescentes. Bueno, lo puedes hacer si quieres, pero no tienes por qué hacerlo, ¿no? Y no tienes por qué sentirte obligado para sentirte más o menos artista urbano, porque al final, ¿qué es lo que hace urbano una práctica artística? Eh, bueno, también sería otro, otro tema para discutir, ¿no? Genial. Bueno, es que esto igual, pienso que no quiero que se acabe nunca, Exacto. pero... <risa> Bueno, eh, voy a soltar una última así, pregunta, porque creo que hay una cuestión ¿no? que nos enraiza otra vez un poco el debate a, al, a, al inicio, que es la juventud, los jóvenes, ¿no? desde donde parte esta mesa, y también ha salido un poco pues, el tema del proceso comunitario. ¿no? Entonces, quería preguntaros si creéis que, que el arte urbano pues, es una herramienta de cambio social, de cambio para la juventud, si es algo que, que hace que también los jóvenes se acerquen a las galerías a través del arte urbano, que sea que se acerquen al arte a través de, de esta vía. Entonces, bueno, quería lanzar un poco pues, para concluir esta, esta pregunta. Vale, eh, ¿puedo empezar y contestar un poquito a lo de Jordi sí, y contestar claro, esta pregunta? Claro, por, supuesto. ¿Por Vale. Nada, por un lado, es que con un par de pinceladillas, por un lado lo de lo que has comentado de lo de lo rural, me doy un poco por aludido, porque nosotros hacemos un, un, un evento de graffiti en un, mi pueblo todos los años, y creo que para mí tiene sentido, con, como todo lo demás, si se, si se tiene en cuenta la gente que lo habita, o sea, lo he dicho un montón de veces, pero para mí es que es fundamental, y te pongo el ejemplo de Tudela, no sé si sabéis, supongo que sabéis que en Tudela, en Navarra, hay un evento de arte urbano súper grande a nivel nacional, entre los más, no sé qué, todos los años. Y es uno de los eventos que a mí más me han rechinado siempre, porque yo siendo de la zona, sé que en Viking no. El Blue, por ejemplo, creo que las nombraba antes, es uno de los que han participado. Tienen artistas internacionales, pero de, pues, tienen gente de todo el mundo. No cuentan con los artistas locales. Hay, hay muralistas, hay escritores y escritoras de graffiti en Navarra, muchísimos y muchísimas. No están ahí. Traen grandes nombres, mueven mucho dinero y es un escaparate espectacular. Y luego tú verás una de las de, los, de las ciudades con más Pero para mí no es verdad lo que hay ahí. Y luego veo unos murales que son preciosos porque lo son, porque claro, traen gente buenísima. Pero para mí eso eso sí es lo que hablábamos antes. Porque no estás respetando ni el entorno ni a la gente de allí, ni estás preguntando qué hacemos. O sea, de esa parte sí que la veo, sí que veo esa diferencia y creo que se tiene en cuenta. Y aquí vuelvo un poco con lo que decía, con lo que preguntabas ahora, ¿no? De, creemos que, creo que esto para los jóvenes tiene sentido y acerca. Sí, por lo que hablaba antes también, según mi experiencia, cada cual tendremos la nuestra, ¿no? Al final les acerca al arte porque se sienten capaces y es, lo bueno que tiene para mí el graffiti es que cualquiera puede hacerlo. O sea, lo bueno que tiene el hip hop en general, ¿no? El rap también tiene esa cosa. O sabes que cualquiera lo puede hacer mejor o peor, si sigues al final lo vas a pillar. A mí también me enganchó por eso, porque yo después de un año pintando bastante ya dije, hostia, pues me, me gusta lo que hago. Y sigues y te ves capaz y haces cosas que dices, Buah, te empodera, te da te da lugar, no te, te, te hace sentirte capaz, no sé cómo decir. Entonces, en algunos contextos, sobre todo en los que trabajamos nosotros, hablo desde mi experiencia, en los que son críos y crías que están muy acostumbrados a no sentirse capaces y a no sentirse válidos, no sentirse importantes, de repente decirles, oye, que sí, que mira lo que podéis hacer. Y cuando acaban el proceso lo ven y dicen, ¡buah! Y dicen, ostras, sé hacer, ¿no? Puedo hacerlo. Y para mí es una de las potencialidades que tiene este tipo de, de cosas, intervenciones y creo que el hip hop y el graffiti y el muralismo en concreto es una herramienta brutal para trabajar con gente joven, justo por eso, porque por un lado, si es verdad lo que decía John, de como lo están viendo constantemente, lo, lo pillan más rápido, saben de qué se trata muy pronto y luego como se ve en los barrios, lo hacen suyo también, porque también es de su contexto, entonces, pues creo que es un idioma que es muy fácilmente, no sé cómo decir, eh, eh, expandible, ¿no? Y luego, ¿qué más iba a decir? Bueno, ya está, ya está, dejo los demás. Lo único que, que quería comentar, porque has dicho un par de veces, Jordi, perdonad, eh, si, si me extiendo mucho luego si queréis, lo cortáis. Lo de, lo de la envidia que decías, porque lo has dicho un par de veces, y yo, desde mi experiencia, creo que no es tanto envidia, sin, sin entrar a si está bien o mal, eh, pero creo que no es tanto envidia como sentimiento de, de traición, por así decir ¿sabes? De decir, sí, que no digo que esté bien, eh, o sea, también la, pues entiendo que pueda pasar, pues somos humanos. Entonces yo creo que hay personas que se enraizan mucho en el graffiti es esto y tiene que ser así, que lo respeto también, y desde esa gente que igual está asuntado a multas, que has tenido que pagar no sé cuánto, que no sé qué, pues que tu colega coja algo que tú consideras tuyo y vuestro y lo venda, lo vacíe de contenido y esté en una galería y se saque una pasta y tú no sé qué. Entiendo que haya gente que no por envidia, porque igual tú no quieres ese lugar, pero te enfadas porque dices, ostras, es que has vaciado lo mío de contenido y lo has vendido para sacar pasta tú. No digo que me parezca bien ni mal, digo que lo entiendo. Y que yo no lo leo como, como envidia, sino como sentimiento de pertenencia a algo que creo que también es muy visceral y muy muy propio de según qué contextos y según qué grupos sociales, y lo entiendo mucho. Más allá de que nos parezca bien o mal, yo no creo que sea una envidia, no creo que todos toda la gente del graffiti o de tal quiera estar en galerías, ni mucho menos, ni se enfade con no sé quién le han pagado 20.000 por un mural porque él quiera eso. No lo creo. Y con esto... John, ¿Te importa si, si, si hablo yo? Por supuesto, gracias. Yo me refería, Íñigo, no sí. tanto al a, a que se apropia de algo. Lo digo porque yo lo he vivido. He vivido o sea, lo he vivido en, en, en las colegas artistas que han recibido ese tipo de crítica por el hecho uh, de que ahora están uh, bueno, desarrollando su trabajo en galerías. Eh, ha sido montones de foros presenciales y bueno, oyes, ¿no? Oyes un poco ese tipo de historia no tanto porque alguien se ha apropiado y lo, y lo ha vaciado el contenido, ¿eh? no hablo de eso sino porque ha hecho ese salto a veces y sí que hay gente que habla pero bueno, aún así eh, es verdad que el, el, este mundo mmm, contrariamente al que mucha gente piensa es un mundo mucho más heterogéneo de lo que parece. ¿eh? A pesar de que a veces parece que eh, los accesos urbanos son uno y tienen un micro y hablan... No, no. Hay muchas maneras de ver y sentir las cosas y claro, no podemos hablar ni muchísimo menos. No te que... que... O sea, yo le he vivido esa envidia, pero no, no quiere decir que todos la tengan, obviamente. ¿no? Ah, sí, seguro que la hay. no, no... Ah, Pero bueno, la he vivido un poco porque he visto gente que estaba aquí, y ahora está allá y ahora se calla. no Y ahora aquí, antes criticaba, cosas como muy obvias. no Y las he respirado. Luego también es verdad que en el mundo del arduano y del graffiti sobre todo, eh, existe mucha ortodoxia, ¿eh? Eh, mucho purismo y a veces, eh, según qué tipo de actitud o eh, el hecho de ser la calle es mía, o sea, tú, ahora tú que vienes a pintar, no digo a gente, gente que no pertenece al mundo del graffiti ¿no? O sea, el intrusismo no, es nunca, no ha sido nunca muy bienvenido, ¿no? Entonces, eso también uh, es una actitud que creo no, afortunadamente no la tienen todos, pero sí que ha existido durante mucho tiempo ¿no? Y, y eso impide que otros artistas que vienen de... que no son artistas urbanos, pero que no nos olvidemos que el espacio público no es ahora. O sea, que el, el, eh, artistas que han intervenido en el espacio público, de manera ilegal incluso, ha habido, bueno, podemos irnos muchísimo, muchísimo atrás, ¿no? Hablo a nivel profesional, ¿eh? no solo son los que vienen del arte urbano, creo que todos lo sabemos, ¿no? no hay que ser ingenuos en ese sentido. ¿no? Entonces, bueno, a veces ha pasado un poco esto. También es verdad que vivimos un momento, no ahora, ya hace tiempo de globalización, con lo cual eh, las imágenes circulan, uno puede saber un poco ¿no? lo que pasa aquí allí, volviendo a los chavales. Los chicos eh, consumen muchísimas imágenes, saben perfectamente lo, ¿no? lo que es. Eh, también lo que ayer hablaba con uno de mis colegas de INDAGUE que hasta qué punto en la adolescente eh, no ha habido o sigue habiendo uh, cuando uno está en el mundo del hip hop o ha estado o ha pintado graffiti a veces en una terminada yo soy profesor por ejemplo, ¿no? en un aula como que ¡buah! ¿no? eso también juegas unos roles a veces no que están ahí, ¿no? que están ahí porque te empoderan o también te eh, eh, en el buen sentido de la palabra o también te aprovechas de ello porque de, bueno la figura está el malote ¿no? que te proyectas muchísimas cosas ahí verdad o es sea, así ¿no? Sí, sí, claro. eh, que bueno que es un, que es un tema que, que está allá. que el, el arte urbano es una herramienta de cambio social puede serlo, puede serlo, no siempre lo es, pero claro que puede serlo perfectamente, faltaría más, y, y lo ha sido, ¿no? Y, y creo que pero también el arte, en general, eh, puede contribuir a transformar las cosas. De bien en la calle y dentro. O sea, porque desde el arte creo que tenemos que aprovechar ¿no? para, uh, y ahora más que nunca, comprometernos con muchas cosas que están pasando. Yo creo que es casi como un deber, ¿no? Eh, que, entonces, el arte en cualquiera de su modalidad. ¿eh? Entonces, yo creo que el arte urbano, obviamente, cuando uno está en la ciudad, cuando uno eh, utiliza ¿no? ese, esa plataforma para dar visibilidad a su trabajo, así que tiene que todavía tener un compromiso mayor, ¿no? porque estás allí ¿no? y, y todo el mundo va a ver aquello. Entonces, por lo menos una conciencia mayor de lo que está ocurriendo, intentar también pues hacer las cosas, por lo menos eh, eh, desde ese compromiso y de esa, esa responsabilidad. ¿no? Entonces, creo que ahí más todavía. Que desde dentro, entre cualquiera de las esferas, creo que el arte, más que nunca, tiene que estar ahí. Vale, pues ahora, llegando, hablando ya del tema que estabais hablando también de las envidias. Yo, yo soy de los que pienso, o sea, yo siempre, desde que he entrado a la facultad, porque yo estoy de Bellas Artes, siempre, yo siempre he pensado que el arte, es o sea... ¿Cómo decirle que no suene muy mal? El arte para mí es un producto, ¿vale? Independientemente de que yo luego creo y todo lo que esté, pero pienso en que yo tengo que comer mañana. Entonces, eh, una vez... Me he acordado que en clase una vez eh, salió el debate de, pues de los espacios y de llegar al mainstream y todo ello. Y yo decía, o sea, no me, no me vais a decir que ninguno de vosotros, si tenéis la oportunidad de ir al mainstream, os vais a quedar en un garaje del barrio eh, enseñando vuestros cuadros con las florecitas. Y muchísima gente, o sea, estaba muy reacia de nombres si y yo quiero hacerlo, pues puedo, puedo decir que no a todo esto. Y yo, a mí me parece muy bien, pero a, a mí no me vas a decir que a ti te llegan y te, te ofrecen la oportunidad de exponer, yo que sé, en el MoMA, de llevar tus cuadros, de estar en una subasta y de ganar el dinero y que no, y que no lo vas a hacer. Y luego también empezó a salir el, el tema de, pero te estás vendiendo, ya dejas de ser artista por ello, ya has dejado de crear y querer expresar con lo que has hecho. no Yo igualmente he expresado o he, he seguido mi línea de como artista, solamente que he tenido la suerte o la oportunidad de poder entrar a otras esferas. Entonces sí que es verdad que esa ambivalencia entre... Es, es, estás vendiendo o no, sí que existe mucho entre los artistas. Luego, hablando de la educación, a mí sí que ya me habéis pillado porque como no, no tiro mucho por la educación en general, eh, no sabría muy bien qué decir. Lo que sí puedo decir es que es verdad y está más que demostrado históricamente que ha ayudado a muchísimas, muchísimas a muchísimas personas jóvenes, a muchísima integración social, a, a reducir criminalidad en muchísimos países y en muchísimas zonas eh, el hecho de que la gente se implique en el arte, se implique en el hip hop, se implique en el rap, se implique en, en el graffiti, se implique en intervenciones eh, más sociales, culturales, creativas, que te ayuden a canalizar las situaciones que tengas en casa o no, las situaciones que estén en tu barrio, las situaciones sociales de tu entorno, te ayuden a canalizarlo y a expresarlo y, y sacar todas estas cosas. En realidad, yo creo que, yo siempre he pensado que ser artista y creador es hacer un poquito de catarsis de todo lo que a ti te pasa, de todo lo que tú tienes por enseñar y expresar. Así que, eh, sobre todo en las áreas más conflictivas, el hecho de, de que tengas la oportunidad de poder expresarlo de otra forma, que no sea sé, ir a pegarte con alguien, pues ayuda y, y, y te enriquece y con el arte urbano, la cultura urbana en general, creo que enriquece, nos enriquece también a todos. Creo que es verdad que hay que hacerlo de forma sostenible, como decía Jordi, yo creo también en que las cosas han de ser sostenibles, no tienen que haber un super mega boom de algo y explotarlo hasta el final, porque al final te quemas, se quema el concepto, se quema todo y, no, y, y, y todo ese esfuerzo de normalización, aceptación todo ese esfuerzo creativo de, todo, de todos los que se dedican nos dedicamos a, la, a ese tipo de creación se pierde, o sea, si tú empiezas, si lo explotas de una manera bueno, explotas Entonces, si lo explotas así de una manera demasiado no es que no quiero usar la palabra capitalista porque, pero sí, o sea, si explotas algo demasiado y y no, no hay un, un, un intercambio, o sea, no hay una conversación, no hay un intercambio entre el, el, la sociedad, el espacio, el, el que lo aprecia, el que lo hace y todo ello se pierde. Y... ¿qué más quería comentar? Lo, con lo de las imágenes, es verdad que han ayudado muchísimo a la aceptación, democratización, normalización, las redes sociales, que se pueda ver y que salga de tu barrio, por decirlo de alguna manera, o, del, o de, de tu ciudad o del país, lo que están haciendo muchísimos artistas. Entonces, sí, puedes verlo y puedes... No sé si comparar, pero sí... Ver cómo personas de diferentes ciudades y países pueden que estén haciendo algo parecido al que estás haciendo tú y crear sinergias interesantes, yo creo. Y termino. Genial. Eh, bueno, yo creo que a no ser que alguien quiera hacer alguna intervención concreta, pues lo último que queremos es pues eso que nos regaléis una frase... Una, una palabra, una frase que, que resuma un poco pues, todo lo que hemos compartido y, y resuma ¿no? eh, todas estas opiniones que yo creo que lo que hacen es construir un poquito más eh, la trayectoria del arte urbano ¿no? y también de los jóvenes. Así que nada, si queréis os dejamos un momentico y cuando lo tengáis y si alguien quiere decir algo pues... Igualmente, que pues, a no ver. si me os quedéis con las ganas, tampoco. Vale, sí, hay una cosilla que sí quería decir. Dale, dale, tú, primero. No, no, no, dale, dale, perdona. Vale, no, yo era una cosilla como una muy breve respecto a lo de Jordi, que decíamos... <risa> es que podríamos estar debatiendo 17 horas, en realidad. <risa> eh, nada, con el conflicto entre los graf el grafiti ortodoxo, por así decir, y el street art, o el muralismo más mainstream, como lo nombraba yo... no por así decir, yo creo que hay una de las cosas que habría que tener en cuenta y que genera mucha hostilidad, ha generado desde el principio mucha hostilidad, es que no se ha valorado eh, a los escritores y escritoras de graffiti como, como generadores y generadoras de arte, por, por, por parte de la propia gente que hace muralismo muchas veces. Entonces, por, por poner el ejemplo concreto, si tú quieres hacer un mural, como nos ha pasado, si los, todos hemos hecho alguna vez, creo que todas las personas que estamos aquí hemos trabajado en gestión, hemos hecho eventos y alguna vez hemos llamado a alguien para que pinte algo, ¿no? Eh, si tú llamas a alguien para que pinte algo y en esa pared alguien ha pintado algo, igual estás pasando, igual estás no respetando a esa persona si por lo menos ni siquiera le preguntas, oye, ¿quieres participar en el evento que estamos haciendo? O mínimo, oye, eh, vamos a hacer esto, ¿te importa si utilizamos esta pared para tal? Que no es su pared, que eso ya es otro debate muy grande en el que podríamos entrar evidentemente, no la, según el punto de vista del capitalismo, como no la ha pagado no es suya, ¿no? Pero ya lo que voy es también, creo que es una cuestión de respeto entre artistas, porque yo entiendo el graffiti como arte, porque así como John dice que para, para ti el arte es la pieza, ¿no? la pieza que luego puedes vender, y yo como explicaba antes, yo entiendo el arte como todo lo contrario, ¿no? como todo lo que hay antes de la pieza. Entonces, entendiendo el graffiti como arte y a los escritores y escritoras como artistas, yo creo que es una cuestión de respeto, si tú vas a intervenir en un espacio, tener en cuenta a la gente que está en ese espacio. Y eso puede generar y genera y ha generado y seguirá generando, yo creo, mucha mucha hostilidad y es una de las patas por las cuales muchas veces es el choque que se da después pues en Malasaña. Ha pasado con estos eventos que hay todos los años de pintar Malasaña, que a las dos noches está otra vez lleno de, de platas y de compas encima de lo que había. ¿Por qué? Porque esa gente ha pintado antes ahí y nadie les ha preguntado. Ya sé que aquí no he estado, igual no estamos <ríe> muy de acuerdo en, en, en cosas, pero bueno... Me apetecía como dejar ese punto ahí porque yo creo que igual que hay que hacer autocrítica de unos, también hay que hacer autocrítica a la otra parte, ¿no? Creo que para entenderse ambas partes tienen que bajarse un poquillo y decir, ostras, pues igual no te he visto en esto y está guay que nos veamos mutuamente, porque muchas veces además somos lo mismos y hay mucha gente que está en las dos partes. Ya está, fin, perdón. Bueno, pues a mí es sí que me gustaría decir que evidentemente, como habéis dicho, el arte, o sea, si, si ya de por sí las personas que lo valorábamos, que lo, valo, lo valorábamos, ahora con esta situación que hemos tenido, eh, se ha puesto, mmm, o sea, ya ha tomado la importancia que debe de tener y no perder, ¿no? El tema, el tema artístico, como que no es algo de consumo en plan, algo que pueda ser indispensable, sino que es necesario para construir sociedades sanas, sociedades sanas de salud mental, de salud emocional. Un poco lo que decía mi compañera en cuanto al ocio con jóvenes, o sea, el arte es una herramienta brutal para proporcionar un, arte, un, un, un ocio saludable y un autoconocimiento en esa época de búsqueda de identidad. Y bueno, un poquillo, pues lo que decía Vanes, si os parece una frase así de pues para que las personas que nos ven pues se acuerden de, de vosotros. Que muchísimas gracias por haber participado, de verdad que es muy importante para los centros juveniles, las personas que trabajamos allí, concretamente Vanessa y yo, también somos del mundo artístico y lo tenemos siempre muy presente y trabajamos siempre con, con esa herramienta. Bueno, voy a cerrar yo, sí, empezar a cerrar yo, si nos importa. Bueno, yo quería daros las gracias, por supuesto, a vosotras y a mis compañeros, eh, porque... Bueno, eh, creo que hay que poner en valor la, la discusión y el intercambio. Eh, suele ser bastante ausente en la mayoría de eventos vinculados sobre el arte urbano y el grafiti, cada vez menos, pero que este formato que utilizáis ahora para por necesidad, por circunstancias, quiere que yo os, os invito ¿no? a, a que lo desarrolléis y porque creo que es muy necesario ¿no? la discusión hay que hablar también sobre las cosas, hay que intercambiar, no simplemente hay que producir ¿no? y hacer, ¿no? creo que es fundamental. Por eso os lo agradezco y, y lo pongo en valor. ¿no? Y luego, bueno, eh, bueno, paradojas hay muchas, eh, pero es verdad que, que el arte, eh, ya casi me atrevería a decir la cultura, ¿no? vamos, a, vamos más arriba, ¿no? es una necesidad básica, debería ser una necesidad básica, y más en este momento... Y porque es la única manera que tenemos para desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Y es el detonante para, para poder transformar las cosas, ¿no? Y creo que a veces es un error, ¿no? Pensar que lo básico solo es uh, cosas que sí lo son, por supuesto, ¿no? Como la alimentación, la salud, claro que lo son. Pero no nos olvidemos, ¿no? De poder pensar y poder reflexionar sobre las cosas y el arte, obviamente, está ahí para eso, entre, entre otras cosas, ¿no? Y luego ya, si queréis una frase, no sé, yo, yo creo que, uh, como decía al principio de mi intervención, um, creo que el conflicto es algo indisociable del espacio público y creo que hay que poner en valor también. O sea, el conflicto genera que las cosas se muevan, que haya negociaciones, que haya intercambios, pero hay que tener una conciencia de ver Detectar eso y a partir de ahí poder trabajar a, mucho, a muchos niveles, con muchos registros, con, con gente, con grupos de gente, con comunidades. Y por eso yo creo que eh, no, hay, no hay que entender el conflicto como algo negativo que nos, que nos aleja, sino al contrario. no Algo que nos permite dialogar para que, para que como seres humanos podamos avanzar, ¿no? sobre todo en, lugar, en un espacio que es público como, como la ciudad. ¿no? Y ahí lo dejo. Ah, si quieres John. Ah, vale, perfecto. Pues primero, también chicas, muchísimas gracias por haberme invitado. Eh, me ha encantado la experiencia. Muchísimas gracias a, a vosotros, Jordi y Nico. Eh, me ha encantado uno, conoceros y dos, escucharos hablar y tres, me habéis dejado mucho en qué pensar, así que guay. Creo que ha sido productiva la charla. Y Tamara, como decías, o sea, crear, o sea, desarrollar tu creatividad, desarrollar la cultura, desarrollar ese aspecto creativo que, tiene, que tenemos todos dentro, independientemente de que, digamos, puedas ser mejor o peor en ello. O sea, desarrollar esa, esa, esas pulsiones creativas para poder expresarte, lo hagas como hobby, lo hagas de manera, de manera profesional, lo hagas de la forma que lo hagas, es importante. Es importante y sobre todo las personas que luego intentamos dedicarnos a ello, yo creo que es porque no podemos hacer otra cosa, o sea, que no puedes dedicarte a hacer otra cosa que no sea crear. Respiras creación, desayunas creación, te duermes creación y creo que creas mientras sueñas. Pero... <risa> y, y... He perdido el hilo. Pero el, eh, básicamente, básicamente es eso. Creo que es súper importante que la gente aprenda y haya visto que la cultura, o sea, es un pilar. Como ha dicho Jordi, hay que desarrollar sentido crítico, que a veces considero que muchísimas veces que se ha estado perdiendo. No... No sabría decir si sí, por tanta incursión de la pantallita por el teléfono móvil, pero sí que es verdad que el sentido crítico es algo que se ha ido desvaneciendo en nuestra cultura y que creo que el, la, crea, la creación en general y los creativos eh, ponemos eso en valor y, y estamos eh, empujando para que se vuelva a retomar y, se, y no se pierda. Muchísimas gracias y como frase creo que hay que seguir creando, o sea, esto nos enseña que hay que seguir creando y impulsando la creación y aprendiendo. Muchas gracias, John. ¿Voy? Vale, pues yo nada, eso agradeceros otra vez que, que me hayáis invitado, de verdad que ha sido súper enriquecedor, súper interesante. También muchas gracias a Jordi y a John porque me ha parecido eso, pues como he aprendido cosas, me he sentido también como muy escuchado, o sea, creo que ha estado, ha estado muy... Muy interesante la, la de debate y, y eso, que mil gracias por, por generar este espacio. Y como frase resumen tal, o sea, yo como frase así muy concreta que diría es, para mí, el arte tiene que ser verdad, eso es como mi súper resumen, creo que me roba un poco todo lo que he dicho. Y desarrollándolo un poco, creo eso, pues como el arte tiene que ser verdad, como, también es una frase muy del hip hop, no lo de mantenerlo real, creo que como artistas nos merecemos mantenerlo real. Y creo que la institución, enlazando un poco con lo que hablábamos antes, según la teoría de para qué existe la institución, lo que tiene que hacer es dar lugar a que la ciudadanía se exprese, porque no, es, no, no deberían hacer otra cosa que representar lo que, les, lo que, lo que está pasando. ¿no? Entonces, creo que lo que debería hacer la institución es dar lugar desde el respeto, dando recursos, legitimidad y protagonismo. Entonces, creo que hay como una escala, creo que la institución debería confiar y dar legitimidad a los gestores y gestoras de arte para que cuenten lo que está pasando, esos gestores y gestoras a los educadores y educadoras, en el caso de, por ejemplo, nuestro caso que trabajamos con, en educación, si no, no, si no de gestores a artistas, pero en nuestro caso a los educadores y educadoras y en el caso de los educadores al alumnado o a la gente que participa, ¿no? O sea, creo que tenemos que aprender a, a confiar en, en quien consideramos que está un poquito más, tiene un poco menos de, de capacidad para, para evoluir, por así decir, ¿no? Creo que esa es nuestra responsabilidad como gente que tiene capacidad de dar ese micro o ese foco a otras personas. Y ya está. Y luego, pues eso, creo que el arte, respecto a lo de la crítica social y todo esto, creo que para mí el arte, como comentaba antes, es crítico en sí mismo. Creo que el graffiti y el muralismo en sí mismo ya es revolucionario porque el arte crea, genera y eso hace que pasen cosas. Igual que decía ahora Jordi con lo del conflicto. El conflicto mueve. Entonces, eso para mí es revolucionario porque lo, lo contrario es estar así. Gracias al arte nos movemos, sea para enfadarnos, sea para reír, sea para llorar y eso es brutal. Eso es muy necesario. Bueno, Pues muchísimas gracias otra vez, eh, desde Centros Juveniles, desde la, eh, el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias por vuestra colaboración por este rápido compartido. Y un besazo enorme. Ojalá se repita, vamos a intentar, vamos, por todos los medios que se repita y en persona y nos podamos ver. Muy bien, Así, gracias. Claro, un saludo grande. Muchas gracias. Y hasta... Muchas gracias. Muchísimas gracias. gracias. Un chao, que te caes. Chao, chao. Buen día. Igualmente. Igualmente.